el circuito del zapper del doctor Bob Beck original. Bastante simple. Ahora yo te voy a dar un par de puntos. Acá donde dice LED bicolor se le pueden colocar dos LED. Uno con las patitas para un lado y el otro con las patitas para el otro lado. O sea, tienen que estar en paralelo pero no de la misma manera, con la polaridad opuesta. Ahí va a funcionar. Y luego aquí, este jack eh, se rompe muy fácil. Por lo tanto, yo digo que, va, yo lo he hecho de esta manera. He sacado el cable directamente a un electrodo y este otro cable al otro, electro, eh, al otro electrodo. Y entre este violeta y este verde he colocado un pulsador. Entonces, cada vez que aprieto el pulsador, las lucecitas me muestran el estado de la batería. Y yo me puedo inyectar mis corrientes por este cable y por este otro, ¿ok? Que lo vamos a manejar con el potenciómetro de 100K. LM358, circuito integrado doble operacional. Bueno, y esto que dice acá abajo qué es... Eh, bueno, no sé hablar inglés, ni leerlo tampoco. Así que dice que... Switch, na, na, na, na, battery Dice como que el flasheo de los LED te va a indicar la carga de las baterías. Y que insertes el plug mmm, para que las luces dejen de parpadear. O sea, si vos retiras el plug... La lucecita parpadea mostrándote la carga de las baterías. Y si vos metes el plus, la lucecita deja de parpadear y directamente ya vas a estar trabajando con las corrientes. Bueno, igualmente eh, busca en internet, busca el Zapper de Bob Beck. Así ves todo lo que hay. Porque igualmente, bueno, remitite al plano original. Eh, mucho cuidado con eso. Este por ejemplo lo hice yo. Eh, pero nada, eh, tiene un error Primero va la resistencia No, eh, primero va el potenciómetro y después la resistencia Pero es lo mismo Igualmente, bueno, ahí me equivoqué eh, Así que nada, atenete más que nada al, al plano original Que es el que te estoy mostrando acá no va a tener eh, va, va a tener resultados buenos, óptimos Te mando un abrazo